Salió la decisión de la justicia de elevar a juicio a los ocho imputados. Así es. Yo espero justicia desde el maldito 25 de noviembre. Me parece que se lo merece él como cualquier persona que no tuvo una muerte digna. Personas que por orden de alguien no hicieron su trabajo o por ser in unos ineptos. Uh -huh. No sé. No me importa. También haya justicia para las otras personas que también están involucradas. Uh -huh. Sería importante. Amorla. No, no. No puedo nombrar a nadie. Ah, okay. eh, sin que yo nombre, esas personas saben perfectamente quiénes son. Y no, no estoy hablando de una sola persona. Son ocho los que están en el juicio, pero hay muchas más personas que están detrás de todo eso. Y ojalá que, que sea un juicio digno. Eh, si, no sé si nosotros podemos eh, participar, obviamente, ir a presenciarlo, vamos a hacerlo, Janina y yo por lo menos. Uh -huh. eh, digo, hay muchos audios que... Que por suerte, digo por suerte, salieron a la luz porque si no éramos nosotras las locas, las desquiciadas, todas las barbaridades que dijeron, solamente de Janine y Mías, no hablan mal de nadie más. Me pude haber equivocado en un montón de cosas, pero yo sé que no trancé con las personas, personas que, que estuvieron, estuvieron, involucradas estuvieron involucradas en la muerte, muerte de mi papá. ¿Quieren estar presentes en cada audiencia? Si se puede, sí, obviamente no sé bien cómo es eso, pero... Eh, para mí es muy fuerte poder ver a esas personas con las barbaridades que dijeron de mí, de mi papá, cómo hablaban de mi papá. Yo sé que eso capaz no los va a hacer ir a la cárcel. Si hablan mal de una persona o lo tratan como una mierda, eso no los involucra en nada, pero para mí sí habla de quiénes son. Entonces, obviamente, yo voy muy tranquila a poder verles la cara, a ver, a ver si ellos pueden verme pueden la cara a mí. ¿Entendés los tiempos lentos de la justicia? No, no los entiendo. ¿Ah? Cada día sí, mi papá a mí me duele, todos los días de mi vida, entonces, obvio que no lo entiendo. Sí, quise decir, entiendo los tiempos de la justicia porque se resolvió de alguna manera. Y si bien van a ser tres años y es un montón de tiempo, entiendo que, bueno, la justicia en Argentina es así y, y elijo confiar en eso. Esperás. Que se haga Por verdaderamente justicia, sea, confiás. Pues, sí, no hay mucho más para debatir. ¿Qué van a decir? Que ellos no eran, que ellos no estaban, que los mandó alguien. Bueno, ¿quién te mandó a, a no hacer tu trabajo? ¿Por qué no hay una ambulancia afuera? Porque miles de cosas. Nosotras nos sentimos muy bien representadas con Fernando, así que confiamos en que se va a hacer justicia, obvio. Es tan fuerte escuchar el testimonio de Dalma, porque habla, digo, sí, uno cuando escuchas esos audios, es tan fuerte que se dirijan así a tu padre, y me gusta cuando ella dice, te deseo un juicio digno. Sí, porque dice, ¿No? no tuvo una muerte digna, sí. y hace hincapié en esto, obviamente ella no lo quiere nombrar, pero esto que decíamos, dentro de los ocho imputados está el cuerpo médico, sí. eh, no está Matías Morla, claramente... Los audios que escuchamos y que salieron a la luz lo involucra de alguna manera demostrando la comunicación que había entre claro. Matías, el equipo e indicaciones del estilo. Claro. ¿Te acordás, por ejemplo, de sí. ese audio donde decía eh, que si no las chicas, que Yanina se lo iba a querer llevar? Eh, sí, sacarle una foto, ¿se acuerdan de sí, ese video sí. que había hecho Diego? Claro. Como parecer que estaba bien porque ellas salían a decir que Diego estaba Pero digo, mal. ¿No cerrado? la visitaban al padre? Sí, tuvieron mucho... Es raro todo. Sí, pero Marce es pero siempre Hay algo mantuvieron. Que, digo... Me parece que ella sostiene la coherencia. Si alguno, ¿eh? ¿alguno tuvo algún familiar mm. con eh, internación domiciliaria, mm. vos sabés lo que es una internación. Si no te la explican... Pero vos sali... conf... Y bueno, pero es que vos confiás en los profesionales justamente. Bueno. Me parece que acá los que tengan que cuidarlo. la si Maradona... Si mm. dicen que él no, no reaccionaba, Igual. no tenía un baño. Muy bien, pero no, ya... tenés... ¿Lo cambian de una casa? Él vivía en Bransen para estar más cerca de la casa de Janina. Sí, en zona norte. Mm. ¿Y...? qué pasó? Explíquenme. pero Yanina no es una, no es médica Yanina Bueno pero yo tampoco episodio, yo veo mal a mi papá igual, o pero a no, mi no mamá, hubo un episodio chicos y... el de el de Verónica, que... Verónica Ojeda que estuvo en la puerta suena? que no la dejaban pasar sí, la dejaban sí, matar, sí, y que ya sí, se sí, quedó, que es un escándalo para, es poder un escándalo, mí, digo, y hablan sí. de eso, como de un blindaje permanente porque sí. no, no tenían acceso a la casa, ni claro. la que por teléfono. Todas las partes que, que, es que entre acá... ellos no se llevan bien, eh, perdón, la ayuda, ahí sí, te dejo. todas las partes que entre ellos no se llevan bien, hablo de la parte heredera, la parte de los hijos que entre ellos no se llevan bien, pero sí coinciden en una sola cosa, es que siempre les trababan la llegada a Diego. Sí. Claro. a todos se las trababan entonces a, ahí hay una realidad y, claro. y en eso no se pueden haber puesto de acuerdo porque entre ellos no, no te llevan bien tampoco me parece que pasa es muy que difícil pero si analizarlo sí. pero es muy difícil analizarlo porque porque se trata siempre se trató siempre de Maradona una una persona única un ser único y no hay otro voy sí, a hablar claro. recién como tu familia pero en tu familia no creo que haya una persona con tanta personalidad y tanta A la que carima, nunca nadie le decía, decía que no. Nadie pero no, no dicen que, que, que no. estaba, hicieron firmar cosas, que estaban medio. Bueno, pero los abogados, por ejemplo, Mola te dice, está bien, pero cuando, cuando Dalma pidió un adelanto por, por el tema por el casamiento fue el mismo Maradona que filmó y ahí no sé qué no, Algo, se tal, sea, que grabar es, video, siempre mucho argumentos sí pero además... siempre decimos lo mismo chicos que uno escucha una versión escucha la otra claro. y te marean te marean, te la marean porque la verdad no, sí, pero, era, pero por eso todo es lo, bueno que esté en la, lo bueno que esté en la justicia pero no podemos dejar de mencionar hay algo interesante que dice, que dice Dalma, que tiene que ver con esto. Dice, hay muchísimas personas involucradas que estuvieron involucradas en la, Dice, por suerte yo no trancé con esas personas que estuvieron involucradas en la acá hay, algo, no, no, acá hay algo que, que se no es que, puede. Ahí le tira un palo y, ojeda, me Claro, que Verónica tuvo un momento claro. en el que estaba mejor de alguna manera con Diego, con Morla. Y se acuerdan que incluso cuando va Diego en esa. En esa que esa vez que lo vemos en el cumple de él que tenía un auspiciante muy importante y que Morla dice bueno tiene que ir ¿te acuerdas del día de sí. su cumple que lo, lo sí, saluda a, lo saluda a Marcelo que ese día estaba muy mal muy, Diego sí, sí. No ese día fue Verónica también la que lo acompañó y, Johnny, y, eh, también y estaba no, ese día Janina me parece que me no Me dijeron estaba, que ¿eh? tuvo una discusión Janina con Verón. Janina o sea, no quería que vaya, claro. por eso. Porque me parece que bien. en ese sentido es el palito que tira Dalma decir nosotros nunca transamos con esa gente, claro. porque, mm. por ejemplo, en ese momento Verón... También es cierto, sí, perdónenme, ¿eh? pero si vos tenés a tu papá muy mal y... la. Pero ellas, no creían que, no, pero ellas no creían que estaba cuidado. Clínica Colón. No creían Colón que no estaba... Colón no era, eh, no, la de... donde eh, lo operaron? Decís. No. olivos eh, Sí, Olivos. Porque primero de la plata lo llevan, porque la de plata no sí. Operar, sí. Sí, Exacto, llevan no, la plata no lo querían operar. Sí. Lo llevan a olivos En olivos lo operan, que supuestamente no es eh, el médico, es eh, otro firma. No, pero dicen que no tenían que haberlo operado, después dijeron. Sí, también. sí lo dijeron también. Pero, eh, o sea, bueno, no, no hace ahí la deciden mudarlo y todo. La firma él, se saca la foto, se acuerdan que al otro día fue Tama de 12 años, y se hace a sí. siendo... Acá me parece que hay una no pregunta clave que es la que hace Dalma, ¿no? Porque acá hay ocho imputados ahora, ¿no? Y, y reciente decía esto de Maradona. ¿Pero quién mandaba a esa gente? Y ahí es lo que va, lo que apunta Dalma. Chicos, Matías alguna... Morla mandaba no, el equipo los de médicos. Claro. A ver, por eso yo digo, cuando sí, hay un montón de personas que dicen un montón de cosas. Sí, pero no, no está, está involucrado lo... Matías Morla. No, no está claro, imputado pero es el que. los médicos lo respondían a él. Y eso Para. está comprobado en los audios. Y lo demás lo va a tener van mucho que comprobar la justicia. Pero cuando uno lo escuchás a Baudric que vino el otro día a nuestro programa, la verdad que es mucho más claro que muchos otros a la hora de, de contestar y de hablar. Por lo menos esa es mi sensación. Mm. Te responde claro, estos hicieron esto, vamos a ir con esto. Ahora, vos le preguntás a los del otro lado y te vueltean te quieren juguetear... ...te el papel, porque... Es bueno, no. Alessandro, porque, ver, es porque me cae 10 puntos, es pero... Es interesante, si veo tu estructura... Pero Alessandro está en la causa. No, pero es abogado ah, pero bueno, pero cuando modo, vos no. le hablás, le preguntás Igual sobre este tema... no yo creo que en esta causa, chicos, yo... Para mí cada uno se lleva la versión que quiere, porque sí. yo coincido con Flor. Vos escuchás cada uno, desde que empezó, de, lamentablemente, el día de la muerte, y, y yo le creo a todos. Pero la no, realidad es, es, recuérdense la primera versión, que un vecino médico tuvo que ir porque no había un desvibrilador, no, de una caja... Eh, con, que a mí me parece un delirio con... Me pareció siempre un delirio eh, La internación es que no domiciliaria, internación domiciliaria. Bueno, Estaba en la casa con un cuidado en teoría, médico paupérrimo. En teoría, era una, en teoría era una internación domiciliaria claro. También entiendo a la familia Que Diego era ingobernable Entonces cuando vos tenés una persona así Es no, muy, muy difícil, conto. no hay manera Esa parte a, las, a todos los hijos Pero, no, Se que los entiendo lo perfectamente Y te digo por, qué. Y ¿Te por, te digo por otro lado Siento Ya termino el concepto que en algún momento es de esas personas, o lo fue por lo menos él, que lo amaban con locura a todos, pero que también te agota y que soltás. Porque al mm. ser ingobernable, que también él las maltrataba, porque un día las quería, otro les, día se mal e barbaridades. Terrible, públicamente. O sea, la que fue algo que sea Pampito? Parece, al que ve la película de lejos y no tiene tanta data judicial, parece que tenías a un autor intelectual que era Matías Morla por encima de todos y en la mínima, en el cuerpo en a cuerpo, cuerpo diario, todo Acá el me tiempo es de este Charlie Bañez. Y vos decís, ¿cómo puede ser que sí. Maradona, con lo que significa Maradona, cuidado por una persona investigada por la justicia? Acá me estás conocido. Viendo... Era el encargado de darle los medicamentos. Perdóneme, en la tarde, hay una, una ala, vista no sé, aérea. Una... No es enfermero. Hay una foto aérea de Infobae, sí, donde al otro día de estaba la internación, Maricol. estaba con cervezas. Gabriel Bono, indignado está. Hola Marce, eh, falta el principal en esta lista, Morla. El ideólogo, nombrame si querés, todos presos, no era ingobernable es? Maradona. Dos veces lo internamos a la fuerza. Mira, no eres gobernable. Una aclaración. Con la ley de salud mental actual, si lo querían internar no por la fuerza, tenés que judicializarlo. ¿Se acuerdan? que claro. En algún momento o sea, se habló de que, que querían... Y declararlo insano. ¿Se no que en algún momento intentaron hacerlo? Y fue un escándalo también. Lo que sí fue Cuando ser... lo querían decretar insano. Porque ¿qué pasaba? Le llenaban la cabeza a Maradona y le decían, te quieren hacer pasar por loco para sacarte la plata. Maradona grababa videos y los publicaban como diciendo, me quieren sacar la plata. Bueno, pero eso es lo que sucedía. ¿Por qué lo no estaba operan ...que no era necesaria la operación... ¿Sí? ...bueno, ah, pero, pero fíjate ahí Marce, sí puede... ...fíjate, la, la palabra tragedia... ...esto fue una tragedia, ¿no? Mm. ...la palabra tragedia es, es... ...significa básicamente una serie de accidentes... ...que terminan desencadenando en una tragedia... Mm. ...y acá se fueron produciendo un montón de accidentes... ...tanto familiar, médico... Que lo manejaba, que terminaron con esto. No, pero lo no, es que creen fuera... es otra cosa, ¿eh? Lo que cree Baudrill no, y después todos hay que ver los hijos si eso es que si esos fue, no fueron accidentes. No. Creen que fue armado, que fue un plan armado algo claro, claro. Igual, claro. La, lo, lo que espanta ahora, te pido por favor, Maite, si puedes ir a sí. la pantalla para que me digas los quiénes imputados. son los imputados. Pero también lo interesante de esto tiene que ver con que después de la muerte de Diego Armando Maradona, nos fuimos enterando de cosas que la verdad nos espantaron todo lo que fue trascendiendo los audios en el lugar donde ah, vivía totalmente. de la manera que estaba cuidado bueno, creo un que descuido, un, un descuido, descuido total, para, una, para, para un acto sí. del, del fútbol nacional y tan querido la verdad sí. que fue espantoso para digo para cualquiera no solamente necesita hacer, para, cualquier para cualquiera persona. para cualquier sí. persona decime por favor quiénes son los imputados Maite eh... bueno vamos a repasar flora en placas eh, sí. los imputados uno por uno Leopoldo Luque número uno el neurocirujano es el principal imputado de la causa, fue quien firmó la intervención quirúrgica que se le hizo a Maradona en la clínica de Olivos, pero después nos enteramos que no fue él quien hizo eh, esta operación, quien se sacó la foto y quien reportaba directo a Morla, eso también están los audios y quien, con quien tenían un vínculo, después trataron de decir que no era él que no había llegado a través de Morla, pero bueno, eso siempre fue lo, lo que indicó la información. Después está Agustina Kosachov eh, que era la psiquiatra de Maradona y que era quien prescribía la medicación psiquiátrica. También tenía Agustina una relación y un vínculo directo, según lo que demuestran los chats, con Leopoldo Luque. Después está Ricardo Omar Almirón, enfermero de turno en la noche y en la madrugada. Y acá aparece el personaje que mencionaba Martín recién, que es Carlos Charlie Díaz, eh, no, no es perdón, otra. este es el otro, este, este es, es el psicólogo, psicólogo También Charlie eh, Apodo Charlie Apodo, que es el psicólogo de Maradona Y del equipo médico tratante Era el psicólogo de eh, Maradona De este equipo El otro Charlie es el que otro Charlie que era es el familiar de, de, de, de Ros Rodrigo guarda, claro. Guarda, claro. Sí, que también, bueno Después tuvo como varios episodios Bastante confusos y problemas con la justicia sí. Que ya los tenía de antes En realidad hubo un momento en el que no lo dejaron Ingresar al barrio donde vivía Maradona Bueno Después, Diana Gisela, eh, Madrid, eh, enfermera de turno mañana y tarde. O sea, esto era lo que implicaba todo el equipo de la supuesta internación domiciliaria que les prometieron a las hijas, Claro. que claro. tenía que ver con esto, con Ricardo tener tanto Dayana, de noche como de, de día claro. enfermeros. Supuestamente, si declaran la verdad, Ricardo y Diana deberían haber visto esto de las cervezas, la marihuana, digo, el trato real que tenía Diego en el día a día. Sí. Mm. Después está Nancy Edith Forlini, médica a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios Mariano Ariel Perroni, que era el coordinador de los enfermeros, que estaba en uno de los grupos de WhatsApp, y Pedro Pablo de España médico clínico para el seguimiento de Maradona en Tigre. Este era el equipo que se tenía que ocupar ocho de personas, la salud de Maradona claro. en su casa porque cuando se hace la externación sí. firman y le permiten pero eh, contemplando esto, ¿no? Que sí o sí tenía sí. que hacerse Ahora una internación. Y la ambulancia que se supone Por eso, sí. la ambulancia que supuestamente tendría que haber estado las 24 horas, no sé si estuvo no todo el tiempo, fuera de la casa. Ocho personas, como también explicaste, en las placas más... La supervisión de Morla desde afuera, aunque es abogado, pero digo, como alguien, iba, un peedor, no iba, iba. más un montón de familiares y la si a aparte, aparte chicos, aparte estamos viendo. Nadie eh, pudo médica, ver Médica, psiquiatra, psicólogo, chicos, médico medio, clínico, coordinador de enfermeros, eh, médica de, de domicilio, sí. digo, enfermera. En el medio para, En el para, para en en medio, el medio hay, a, Todos todo, los títulos fue, se fuera, le caen los títulos. Y fue Yanina bueno, Sí, y, pero Marce Dan, pero Lo que pasa y, es que eh, El propio Maradona Hannah Se quedó mucho tiempo se quedó, Hannah claro. en esa casa Convivió mucho tiempo también Pero también. el bueno pero no no habla, es cuando es ella, cierto Que no era un paciente Cuando, cuando ah. Dalma habla Y dice Habla de transar Claro de eso habla, sí, claramente. Sí. ¿o no. Sí. Y la verdad, mira, yo se pone, no de, como, se pone del otro lado. Yo no, no, no, no voy a defender a nadie ni porque cada uno tiene sus. Eh, está también el tema que dicen a veces de la plata que me parece que es otro tema. Eh, pero siempre sí te está puedo la plata decir, presente. Sí, pero siempre. mira, Flor, yo me acuerdo un cumpleaños de Diego que después salió Janina eh, que fue con Daniel Osvaldo ella en sí. ese momento donde Diego se estaba tragando su propio vómito. O sea, la De verdad acuerdo. es que siempre, tanto Dalma como Janina, veces que hemos ido a cobertura a hacerle notas, siempre estuvieron del mismo lado, no lo siempre se enfrentaron a Diego, sí, siempre sí, sí. Eh, decían, aunque a Diego no le gustara, se enfrentaban públicamente sí, y decían sí, sí. Que cosas que, bueno. que tenía que ver o con la salud o con lo mal que lo veían o con o con Morla incluso sí, sí, sí. digo, la verdad que en ese sentido mantuvieron el, el, el carril de lo que decían, pero sí, sí. fueron digo, coherentes, a lo largo del sí, tiempo fueron coherentes pero en algún momento también siento y está muy bien, porque es sano que también soltaron en un momento porque eh, bueno, no puedo decir que no era ingobernable Maradona, vos lo sabés bien, de hecho fuiste amigo lo que hiciste y también hiciste un juicio. Me refiero a Maradona en un astro. ¿Quién? Como todo tipo eh, fuera de serie, como era Maradona, es ingobernable porque justamente son elegidos. Y también era un paciente de riesgo, chicos, no era un Por supuesto cuerpo que sí. más castigado oh, claro que, sí. que claro Maradona. Que sí. Y lo que creo es que, eh, no me refiero a los hijos, pero... Todos hicieron usufructo de él, todo sí. como bien decías, la plata siempre está de por medio. Siempre estuvo. Todos le, claro, todos siempre. le sacaron algo, todos lo usaron, todos lo que hicieron... a todos les gustó sí. la foto al lado, y cuando la cosa se puso espesa, también querían tenerlo lejos porque ya no se bancaban, porque no era el que habían conocido. Yo tengo grabada, por qué querían igual había perdón, perdón, la ...igual Eso, eso, pues, bueno, digo, perdón, permitime perdón. dudar porque me parece que hay algo que siempre escucho sobre todo del otro lado. No del lado de la familia Que siempre ponen como Que los, lo único que le importa a los familiares eh, Digo, en este caso a, a los hijos es el dinero Que la plata Que todos cobraron millonadas Y que nadie dice nada Y que se callan la boca Y que fueron a Europa Y entonces... Por eso, del, del lado de, de, de Morla, siempre quieren decir como que la Igual plata... no lo se, por eso digo... son los herederos. No, no, pero pero no siempre lo los ponen como que son claro. unos vividores no. que quieren... Como que cuánto cobraron. Sí tienen que cobrar eso y seguramente mucho más, porque son los hijos de Maradona. Obvio. Y, y digamos, la ley indica eso, que cuando se muere una persona, heredan los hijos. Porque es verdad lo que decís, Flor. Siempre. Los ponen todo el tiempo a los herederos como que son unos chupasangre que... Interesado. quieren. es no, lo que le corresponde legalmente. para la vida de Maradona. Eh, para el primero que los puso fue el padre porque dijo que el eh, eh, claro. alma le había robado, que había viajado sí. lo que dijo yo claro. que había viajado y de, a Montevideo y sacó una cuenta, no sé cuánta plata. Y el tema de los, los valores, si vos te pones a ver, no son los mismos valores entre los hijos, eh. hay una diferencia. Bueno, pero sí, obvio que no, son No tiene muy que ver bien, las chicas no en esto. Juntos. Yo te digo una cosa: ¿quién es más hijo? Para Maradona había son, dos hijos son que eran más. Cinco masivos. hijos y sí. bueno, sí. cinco iguales. Pero, la pero lamentablemente nina. no Ante son dos la ley son Totalmente. dos cinco iguales. Coincido con Marcela bueno, porque la verdad que. partir de esa base, era un ser especial. Eso lo que hizo Diego no estuvo bien, teniendo en cuenta. Eh, no, pero ese es que responsable Diego la, Maradona, la, prepara, ¿no? La, la, los hijos. Me viene a la bueno. mente. Bueno, sí, pero a ellas también les costó bien Está que bien, les costó, perdóname, la el alma. todo bien, pero al chiquito eh, al no, hijo y de Verónica Ophieda no lo quiere, ¿eh? Y al hijo de Sinagra. O es nuevo, no te enteraste. Pero yo Janina no. sí, Janina yo, fue. Yo soy pero... re crítico con, bueno. con Janina, pero en esta situación particular... No tiene particular, por qué quererlo, pero te digo. digo así, pero claro. no, no mezclemos todos los temas, no, porque yo también soy re crítico en un, con un montón todo, de situaciones contarme con Janina. Pero en esta, esta situación todo. particular son los cinco víctimas. Son por cinco víctimas que de, sí, de una... Sí. Saquemos pero, el nombre me Le mataron el padre.